Puta. Mira quién salió. Seguro que fue cuando se ayudó a capturar el punto Ya Ah, la de sniper que la toma, ¿vale? Claro, porque tira acá atrás de la ah ¡Vamos a juntar las medallas porque no sé. Es muy buena. Es muy buena la. Es muy buena cuando la tiran la de diva, que la tiran en el... Que la tiran saltando, viste que la tiran como si fuera una granada. Sí, que va volando. Claro, ah, y la sueltan. Esa es genial, boludo.